No, tiempo. Yo mira cómo tengo a toda la gente aquí. Sí. Él le mando las manos de Goku, yo sí tengo al King sí. Tú eres estigma en el free. El verdadero estigma ese vive en mi país. Ah, Así que por favor, sí. tú solo desilusionas. Viene la batalla y solo decepciona. Yo soy conocido en Buenos Aires y en Barcelona. Y tú, por golpearle el nombre a otra persona. De verdad, de verdad, lo hago, camarada. Sí. Soy como de toque, no cacho la mirada. Así que por favor, vas a embajada. El estigma vive en Chile, tú eres el estigma de la salada. ¿Cómo estás? Aquí no hay contrincante. Por favor, no es nada interesante. Yo volví a la liga en Chile, importante. Tu liga, ¿cómo se llama? Asesino y sus acompañantes. No existe nadie más. Volví, volví para quedar. Dos, uno, tiempo. El maldito, el maldito está de vuelta. En contra de todo lo hijo puta que me cerraron las puertas. No hay más chilenos en el juego, pero quedó el último y a este le sobra fuego Así que por favor, yo tengo habilidad, yo no guardo rencor. Yo represento la bandera chilena. Me cojo a este hijo de puta, bendiciones para sí. Y se lo damos en 3, 2, 1. Ya vieron el pez. Con su ritmo, no. oh. qué bonito maquillaje, sí. pero te acostumbras, te haré un homenaje, sí. hermano sabes cuál es la diferencia, carnal, que tu estigma chileno no pudo clasificar. Oh. Detallón.